Piensa en la idea de pérdida. ¿Pueden las pérdidas venir de Dios? Si todos son ideas la cual vamos empezando a entender, la idea de pérdida es una del ego. Es una de las piedras angulares del sistema de pensamiento basado en el miedo. Es imposible perder y creer lo contrario es un error. Tú no tienes problemas, aunque pienses que lo tienes. No podrías pensar que lo tienes